¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. bueno Buenos días gente, espero una gran suscripción y este es un gran video y un nuevo método para eliminar la cuenta de Google. En este caso tenemos a la mano un teléfono Samsung A20 normal, en este caso viene a ser el Samsung A205G, en la cual vamos a proceder a eliminar la cuenta de Google, como siempre gente. En este caso vamos a empezar Vamos a conectarnos a una red wifi Gente para poder hacer el proceso Caso contrario no vamos a poder Hacer si es que no nos conectamos A una red wifi En este caso vamos a activar wifi Y nos vamos a conectar Listo Nos conectamos a una red wifi Gente Y tenemos ahí listo el teléfono conectado Vamos a esperar a que se conecte Listo ahí lo tenemos conectado Ahora vamos a ir a nuestra PC, a nuestra computadora, y vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar un programita que descarguen en la descripción de mi video, que viene a ser el Samsung FRP, que lo no tengo en la parte de acá gente, no sé si lo pueden ver, lo arrastraba acá a la pantallita, este programita que tenemos acá gente, nos va a hacer, o nos va a ayudar a eliminar la cuenta en este caso, lo primero que vamos a hacer, gente, en este caso cuando se lo descarguen lo van a tener así, en un archivo de Winrar. Lo que, lo que van a hacer es extraer el archivo Aquí lo dan a extraer donde dice Samsung FRP Y les va a abrir una carpeta, en este caso ya lo tengo extraído ya Les va a salir esta carpeta que tenemos en la parte de acá Una vez que estemos acá pues gente vamos a abrir esta carpeta Y se nos aparecerá el programita y ¿no? En lo que se vienen los drivers, también hay que instalar los drivers gente ahí lo tenemos Por 64 y por 86 y bueno, pasando ya acá el programita que lo tenemos acá, vamos a ejecutarlo como administrador. Listo, vamos a que sí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrar, esto te llevará a una página, no tiene que ver nada, esperas nada más que sea el programita, ahí ya se nos abrió. Listo, gente, para eso les pedía yo que se conecten a Wi-Fi, gente. Acá en el teléfono es cualquier tipo de seguridad, gente, hasta la última que hay normal va a funcionar este método y también para cualquier teléfono Samsung, gente. pueden hacerlo con esta herramienta y también tengo herramientas que son más de, para versiones más altas en este caso ya teniendo abierto el programa le vamos a dar donde dice Bypass FRP y ahí nos dice que debemos estar conectados a una red wifi claro que lo estamos gente y lo vamos a dar en OK listo ahí va a, va a haber un proceso como tú puedes ver y te va a mandar un aviso a la pantalla del teléfono, listo lo vamos a dar donde dice ver listo gente acá nos va a llevar a Google de frente directo, aceptamos y continuamos siguiente, no gracias gente no cometan el error de instalar aplicaciones porque no les va a funcionar ya lo que vamos a hacer es con el proceso que estamos haciendo acá vamos a buscar la opción Galaxy Store que es de Samsung gente vamos a buscar entonces Acá lo tenemos, abrimos esta página, obviamente es de Samsung, entonces vamos a ver donde dice prueba, prueba ahora, listo, nos va a abrir lo que es la tienda de Galaxy Store de Samsung, vamos a esperar que cargue, por eso yo les pedía conectarse a red wifi gente, por el mismo motivo, que nos vaya, vamos a tener acceso a internet, listo y lo vamos a aceptar y acá nos pide actualizar, no importa, lo actualizamos no tiene que ver nada gente vamos a esperar a que se actualice entonces listo amigos, una vez que ya se actualice te va a llevar esa pantalla por ahora veces que te lleva la pantalla de inicio solamente vas a tener que hacer el mismo proceso con el programita que tenemos acá lo vamos a dar, dice prueba ahora listo, acá nos va a abrir ya Galaxy Store de Samsung y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Hay que estar pendiente de todos los pasos. Vamos al buscador. Y vamos a buscar esta opción. Por ejemplo, Google Play Servicios Hidden. En este caso no lo encontramos. Google Play Services Hidden. Así. Vamos a buscar esta opción, pero no lo encontramos, gente. Si no lo encuentran, esto van a buscar con otro nombre, que sería Play Servicios heading Settings, acá lo tenemos gente con este nombre, es que no lo encuentran con el otro nombre pero algunos teléfonos aparecen con diferente nombre listo, una vez que tenemos acá que estamos acá, pues vamos a gente, vamos a tener una cuenta de Samsung ojo, hay que tener una cuenta de Samsung account no pueden crearlo, no importa una vez que ya el video se lo vas a practicar, va a ser cada vez más fácil vamos a descargar acá entonces y ahí donde te va a pedir la cuenta de Samsung Account Gente, entonces vas a colocar tu cuenta de Samsung Account O te vas a crear, pues si no la tienes En una computadora o en otro celular Listo, yo voy a iniciar sesión con mi cuenta Gente Ahí lo tenemos Nos dice que la contraseña No es válida, vamos a intentarlo nuevamente Listo, a ver, vamos a intentarlo nuevamente me dice que está mal gente, a ver vamos.. Ah ya, lo que está mal gente no es la contraseña, lo que está mal es el correo. Acá en lugar de ese 6 será 5. y ahora sí vamos a colocar la contraseña. Listo, lo damos en iniciar sesión. Te va a llegar un código a tu teléfono. la que está tu cuenta de Google en este caso. O si no te llega pues te va a llegar a tu número de teléfono un código. Listo, le vamos a dar y lo vamos a dar en verificar. Ahí te va a llegar el código. Que es 530-143 listo, lo vamos a verificar. Nos dice que el código es incorrecto, gente. Entonces, vamos a intentar de nuevo. Vamos a esperar a que nos llegue el código. Entonces, en este caso, tiene que estar en este caso, tiene que estar tu número de teléfono para que tú puedas acceder a, mi, a lo que es, sería el código. Listo, entonces vamos a colocar el código que sería 383-837 y lo damos en verificar. Listo, gente, si nos ha iniciado sesión, vamos a dar donde se cancelar y vamos a esperar nada más y nada menos que se nos descargue la aplicación. Si no descarga, lo vas a dar en descargar. Ahí, como tú puedes ver, ya inició la descarga en la parte de abajo. Me dice que está instalando va a esperar un momentico nada más para que pueda descargar y lo vas a poder ejecutar o abrir ahí lo tenemos vamos a abrir listo te abrirá un menú así pues lo vas a dar donde dice open hidden settings y acá pues vas a deslizar hacia la parte de abajo te ubicarás en la opción donde dice servicios de Google Play Web Page Only Promotion abrimos esta opción acá te va a pedir gente que pongas una clave en este caso yo le voy a poner un PIN del 1 al 5 confirmamos el PIN entonces listo, eso sería todo entonces gente ahora le vamos a acabar en omitir una vez que ya pues termine eso vas a reiniciar el teléfono vas a, hacer, vas a omitir esos anuncios reinicia el teléfono nada más y vamos a esperar qué es lo que sucede gente al iniciar el teléfono listo acá okay, ya lo tenemos el teléfono nos va a pedir el PIN vamos a ingresarlo que es del 1 al 5 ok y nuevamente va a llevar al inicio como siempre te lleva a los teléfonos que restablece de fábrica pero ya en este caso vamos a dar a avanzar nada más avanzamos marcamos esto y le damos siguiente omitir por ahora listo, vamos a conectarnos a una red wifi normal, no vamos a desconectarnos ahí nos dice que está conectado, lo vamos en siguiente y va a esperar un momentico a ver qué nos, lo que nos aparece lo vamos a dar en aceptar, esto aviso listo gente ahí nos dice que esperemos un momento entonces ahí es donde ya nos va a pedir la cuenta en este caso, lo vamos a colocar el pin que hemos colocado anteriormente y lo vamos a dar en siguiente Listo, entonces como tú puedes ver ya no hemos colocado la cuenta, sino hemos colocado el pin que colocamos mediante programita Y acá te pide la cuenta pero vamos a dar en omitir Ahí te pide aceptar términos de Google Y acá le vamos a dar desmarcar esta opción y lo vamos a dar en aceptar Esperamos entonces que de último recluto que es el teléfono Y eso te diría todo amigos, entonces espero que me regalen un gran like y una suscripción No olviden gente de dejar un buen like para este canal, ya que estamos aportando con mucho más para todos ustedes. Y acá damos finalizado el teléfono y ya estaría todo. Ahora solamente te queda eliminar tu cuenta de Samsung Account Y nada más gente, eso, eso fue todo, espero que nos haya gustado, nos vemos en un próximo video.